Palabras de amor incesante y frases galante, la esclava yo he sido. Tus labios mentían y amor prometían que nunca han sentido. Cuando luego de mi lado te fuiste, dejándome triste con tal desengaño, yo pude enterarme que fuiste vengado, pues luego la otra que has querido, traidora te ha sido, huyó de tu lado. En mi pecho tú abriste una llaga, mas todo se paga en premio a mis duelos. Mientras yo me iba consolando, tú estabas llorando de ira y de suelo, de celo. Cuando luego volviste a mi lado, tu amor traicionado por otras mujeres, yo al verte afligido, feliz y contenta, de ti me reía. Tú me decías con voz suplicante, llorando, mi nena, yo muero de pena si tú no me quieres.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 Matai, bien sabes que ayer